Debido a la peligrosidad que representaba una pared del cementerio Las Mercedes, mejor conocido como el Cementerio Viejo, residentes en el sector de las Flores la derribaron, alegando que en reiteradas ocasiones habían pedido a las autoridades para que dieran solución y evitar un hecho lamentable, pero estas no dieron respuesta alguna. Hacía tiempo veníamos denunciando que iba a pasar una desgracia con ella porque estaba cayéndose el síndico Alex Díaz vino unas cuantas veces, mandó a ingenieros, chequearon, este, prometieron hacer, hacerle la reparación necesaria, nunca hicieron nada y ayer, por motivo de la huelga, la comunidad decidió derribar la pared. ¿Para qué? Para que así sí tengan que meter mano. No diga que cortar ramitas ni eso, eso hay que arrancar esa mata de raíz y meter la pared nueva. Eso es lo que tiene que hacer el, nuestro síndico. Los comunitarios de la zona realizaron la acción en el marco de la huelga municipal realizada este miércoles. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.